Hoy en Farmacias.com os presentamos Shady un complemento alimenticio para hombres en edad fértil pensado para aumentar la posibilidad de embarazo en base a la mejora de la calidad espermática. Shady está formulado con ácidos grasos omega 3 que incluyen DHA, coenzima Q10 y minerales como el zinc y el selenio. Los ácidos grasos omega 3 son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y se deben incorporar a través de la dieta. El DHA es fundamental para la formación de los espermatozoides, para la correcta morfología y para mejorar la flexibilidad y la movilidad de los mismos. La coenzima Q10 actúa frente a la infertilidad masculina consiguiendo aumentar la concentración espermática seminal, además de mejorar la morfología y la motilidad de los espermatozoides. El zinc y el selenio son minerales con propiedades antioxidantes que además de reparar y prevenir el daño celular, están relacionados con el aumento de la producción de semen y contribuyen a mejorar la movilidad de los espermatozoides. Recomendamos ID a hombres en edad fértil que busquen aumentar las posibilidades de conseguir un embarazo. Se deben tomar dos cápsulas diarias. Se pueden tomar juntas o separadas en dos tomas. Es preferible su ingesta con el estómago lleno, ya que la presencia de otros alimentos mejora la absorción del omega-3. Contiene en su formulación lecitina de soja y aceite de pescado por lo que está contraindicado en personas sensibles o alérgicas a estos ingredientes. No contiene gluten, sacarosa o lactosa. Y recuerda, si quieres comprar CD está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.